Hola a todos, soy Mar de nuevo, estamos de vuelta en Metal Gear Solid Vamos a seguir por donde lo dejamos la última vez Recordad que acabamos de derrotar a Clay Fox, el ninja con el exoesqueleto. Y nada, vamos a continuar.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 Es muy extraño. No hay guarda. ¿Qué ha pasado con la música? Echaré un vistazo. Asegúrate de que estás preparado. Snake, ¿qué estás haciendo? Vamos hacia la sala del comandante. Vamos, Mr. Foxham. El comandante nos espera. Meryl no es ella misma, no use el arma. Es psicomantis, controlando a Meryl. La melodía es su música de control mental. No utilice el arma, intente dejarla sin sentido. 這樣子 vale ah, ¿eh? Mister Foxham, el comandante nos espera. Como, como hemos visto los vídeos, voy a saltarlos. ¿Te de mis poderes? Ahora te mostraré por qué soy el más poderoso maestro de psicokinesis y telepatía que hay en el mundo. No, no hacen falta palabras, Snake. Soy psicomantis. Es cierto, aquí no hay truco, es poder real. Puedo leer todos tus pensamientos. Ahora déjame leerte la mente. No, quizá debería decir el pasado. Eres un hombre muy metódico, de los que siempre comprueba las ruedas antes de irse. Eres un guerrero habilidoso y bueno para esta misión de infiltración. Tienes mucho cuidado con las trampas. O eres muy cauto, o bien eres un cobarde. ¿Sigues sin creerme? Ahora leeré en tu alma con más intensidad. No hay juegos guardados. Tu memoria está totalmente limpia. guardado la partida a menudo. Eres un poco irresponsable. Puedo leerte como un libro abierto. Sigues sin creerme aún, te demostraré mis poderes psicoquinéticos. Pon tu controlador en el suelo. Ponlo lo más plano que puedas. Solo con el poder de mi voluntad. ¿Y ahora qué piensas? ¿Puedes sentir mi poder? Se acabó la demostración. ¡No, no lo hagas, Meryl!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 Está bien, coronel. Tienes razón. Ah, utilizaste el otro contador. Yo no fui capaz de leer el futuro. Un hombre fuerte no necesita leer el futuro. Crea el suyo propio. de mantener.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 Que me dejen solo en mi propio mundo. Ahora os abriré la puerta. Si queréis hallar vuestro futuro. Dale.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 de los moribundos refuerzan la atención, como una armonía profunda. Snake, la gente no suele mentir cuando está muriendo. Creo que estaba diciendo la verdad. Quizás deberías creerle. Por favor, Snake, no te rindas. Bueno pues, lo dejaremos aquí este capítulo. Ya sabéis, os ha gustado, like y favoritos, comentáis y os suscribís. ¡Hasta el próximo episodio!